Queremos destinar hoy es el cemento del concho. Me voy a montar. Estoy aquí en la, en la Avenida Libertad, aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís, eh, como <risas> pueden ver, cogiendo un tremendo sol, aunque ando con mi yaque, porque esta mañana. Pero un tipo eh, fino eh, y lo hace, proyectas, no te preocupes. Exacto, entonces miren, me voy a montar un concho. Esto está improvisado, o sea, es eh, un concho desde aquí de la Avenida Libertad. Vamos a ver si un concho se para. Eh, porque vamos con estilo, para que se puedan parar, oíste. No, cuando yo una vela que me puede... <risa> Lleva el teléfono. Sí, sí. No, no, realmente, mira, aquí se va a parar un concho. Sí, déjame ve. <risa> ver. Caballero, tú no puedes estar adelante, que estoy transmitiendo en vivo. Eh, ¿Cuál es su nombre? Eh, bueno, Fría, me voy a montar aquí este concho. Aquí tengo el chofer, ¿cuál es su nombre? Nelly, aquí que el chofer, Nelly, suave, suave. Nelly, ¿y aquí? ¿A quién tenemos? Jacobo, ¿y quién más...? Fría, un saludo mire, para estamos Cobo. en vivo, Te manda saludos, saludo eh, Mayelin Duarte. Estamos en vivo para el toque del mediodía, que arranca ahora a las 11, para Telenor y Canal América. Y queremos eh, saber la situación política entre los precandidatos a la presidencia por el PLD, de Leonel Fernández y Gonzalo Castillo. ¿Por qué usted va a votar? El chofer primero. No ¿Por qué usted te va a votar? ¿eh? Eh, por Leonel, tenemos un voto, ve anotando allá, y aquí, vamos a ver, ¿por qué no te va a votar? Sí. Dice, por ninguna de esas basuras, y aquí, ¿por, ¿por qué no te va a votar? Castillo. Gonzalo Castillo. O sea, aquí tenemos tres pasajeros, cuidado, no se ahí en rojo, ay, Dios mío, el hombre se en rojo. <risa> Mire, tenemos aquí eh, eh, tres personas, hasta ahora, en este coche, Vaya montando gente para irle preguntando si hay. Hay dos, eh, uno que vota por Leonel Fernández, otro por Gonzalo Castillo. Hay uno que dice que no vota por ninguno de esos dos, ya ustedes ya escucharon. Así que vamos a ver. Pero eh, pregúntale, entonces, Roberto, ¿por qué él no quiere ah, votar por ninguno de los dos? ¿No es de ese partido o piensa que no van a hacer una buena labor? Dice Maylen que ¿por qué usted no quiere votar por ninguno de los dos? ¿No cree en ninguno o tiene oh, eh, otro partido? Oye, dice que tenemos que cambiar porque son dos corruptos y que tenemos ay, que cambiar ay, el ay. partido. Que Gonzalo Castillo está en la vaina de Odebrecht. Ay, Así Dios mismo. mío, Dios mío, ¿qué es esto? Sí, sí. Está lenta la picada hoy. No, no veo pasajeros aquí. ¿Dónde están los pasajeros? De, de, de. Ya, se queda aquí en la esquina, El Hombre. Sí. Bueno, miren, seguimos aquí en la Avenida Libertad. Esto es eh, nuestro segmento estrenando. Entre otros segmentos que vamos a ir estrenando en nuestro espacio de toque de mediodía, este es el segmento del concho. Eh, una vez al mes o dependiendo de la necesidad, vamos a tomarnos la libertad de montarnos una ruta cualquiera en cualquier parte del país. Y vamos a hacer esta conexión en vivo mira, para, para entrar en contacto. Dime, mira Mayer, Roberto, ¿y cuánto te va a cobrar ese concho a ti Dime. ¿Cuánto es, cuánto es de concho? ¿Cuánto tienes que pagar, tú tienes que 26? pagar. 26. No, yo, yo tengo que, espérame. Y menudo lo traje. Porque, porque hay gente que se mira lo ahí, ahí. Ah, la peseta. Claro, hay gente que se monta en los conchos y se guillan de loco. Y dije, mira, que para, para, para la televisión. No, está te que pagarlo. Pero me está trabajando. Incluso me dieron la preferencia de montarme adelante para poder hacer el trabajo. No, porque así. Eh. Qué mira, provecho. vamos a Mira, ¿y de eh. qué sector es ese concho? Para que envíe un saludo a su, a su gente. Eh, Mayer, estamos en la, en la avenida eh, Libertad Espérate, No, Mayer, el chofer, de qué, ¿a qué sector pertenece? Ah, ¿de qué sector usted es chofer? Quiere saber Mayer, Induando Vista del Valle El chofer de Vista del Valle Sí. Ay, ay, ay. ¿Qué qué lo... Mira, tú sabes que Roberto Anoche se fue la luz Eso fue un caos, porque imagínate no, no, ¿Qué no, opinas sobre eso? ¿Qué, ¿Qué le opinas sobre Isabel? eso? En Valle se fue la luz anoche Ah, oye él parece, él parece, él parece que tiene aire acondicionado y cuánto ah. porque no ah, está y me parece que se fue la luz en mi wow, dile que lleve para su casa <risa> <risa> bueno si sí, un apagón completo y una pregunta eh, a qué hora del día que tú se pone caliente porque vemos que vamos transitando y no hemos montado más pasajeros a <risa> las 8 de la mañana 8 de la mañana Okay. o sea que a esta hora 11 de la mañana no hay mucha picada sí. y, y dígame una cosa y el tema del combustible ¿cómo, cómo está el combustible con el sube y baja ustedes los lo que hacen el trabajo de, de concho aquí en la Vía Libertad ya, o sea que la cosa está más o menos el, el, el hombre está frío con el, con, con, con el PLD. esta ruta ¿Dónde comienza y dónde termina? La nota comienza. Y a partir llega hasta la universidad. Y de la universidad a... a la Sirena. Ok. Espera, bueno, que se montó una pasajera. Doña, ¿cuál es su nombre? Señora, ¿cuál es su nombre? Viene. De qué de qué sector es? De aquí, de San Francisco. Una pregunta, de Senovía. un saludo a la gente de Senovia. Estamos transmitiendo en vivo para el toque del mediodía por Telenor. ¿Por qué usted piensa votar en la, en la precandidatura para la presidencia? ¿Por Leonel o por Gonzalo Castillo? ¿Eh? Ella como que no está por quemarse con ningún país. No, no. ¡Ay! Se fue. Se... No, no, ya va, pues no, ya viene. Ya vamos a votar. Ah. Pero... Eh, Mayer, me, me gustaría saber si tú estás escuchando a, a la persona cuando habla. Eh, uh, muy bajito. Cuando tú okay. repites, acércale más... Eh... El micrófono Ok, ¿por qué no te va a votar? ¿Por Gonzalo o por Leonel Fernández? Usted no sabe Ay, quién es Gonzalo no, Castillo Pero pre pre pregúntale a qué partido pertenece, quizás conoce al partido que le, le agrada Al representante del partido que le agrada, tal vez Tal vez ese partido no le agrada porque ah, no. A, Oye, a ella, a ella no le gusta el PLD Sí. ¿Pero por qué, qué partido? ¿Por qué no te va a votar? O sea, ¿usted conoce a Gonzalo? Oye, eso. No, ella no conoce a Gonzalo, definitivamente. Dile que... Gonzalo es un candidato, junto con Leonel Fernández, para ahí. ¿Te escuchaste, Mayel? No, no pude escuchar. Ella dijo por ninguno de los dos, porque no le gusta el PLD. Sí. Déjame ponértela para que tú hables con ella. Oye, no, mire, póngase ese un oído para que pueda hablar con la... <risa> a, a te Ahora sí, Mayer. Un saludo desde aquí, desde el programa El Toque del Mediodía, mi amor. Eh, Bienvenida a las cámaras para preguntarte, pero has... Tú, que es ah, bueno por tu edad, considero que eh, has estado en vamos a decir en el gobierno de Leonel Fernández en su época. ¿Cómo consideras su gestión en ese entonces? No la puedo escuchar muy bien, Roberto. No, Sí. No se escucha muy bien, Roberto, aquí en el estudio. Comedia no leonelista. No, no, no, no, no. No no, plane, no, no, eh. no, no, no, yo considero que hay que ver lo que opina la gente, realmente. Yo estoy aquí como una moderadora neutral para ver el sentido ya, del pueblo. Ya, ok. No, mira, aquí estamos coordinando, eh, oh, nos estamos devolviendo otra vez, a ver si podemos captar ahorita eh, fallos técnicos en, en el audio para... Eh, nuestra, eh, nuestra invitada que se montó en el conche, pero ya se desmontó. rápido. Claro, fue <ríe> no, corta la ruta con ella. <ríe> pero sí queremos queremos que nos reporten la sintonía la gente que está conectada a través de las redes. La gente que está conectada a través de Canal 10 del Telenor. Nuestra gente de las redes sociales. Nuestra gente que están bueno, me supone que es diferido. A las 6 de la tarde por Canal América eh, en los Estados Unidos, el día 14 de Últimos cable. Esto es algo innovador en eh, lo que es la televisión eh, de, de San Francisco de Macorís, una televisión que estamos haciendo ya eh, a nivel nacional, eh, pero eso es lo que queremos, eh, estar conectado con nuestra gente, con el pueblo, porque eso es lo que nosotros somos, pueblo. Eso es el toque del mediodía. Roberto, ¿y qué eh, más? ¿En qué calle? Bueno, ahora mismo estamos en la salida de Nahue, ya saliendo de un centro comercial muy famoso, que no lo vamos a mencionar porque no nos da payola, además tenemos otro patrocinador de competencia. Okay. Pero eh, eh, lo que, lo, eh, estamos en la ruta de la Peña Libertad, aquí en San Francisco de Macorís, esta ruta llega hasta la salida, ¿no? de, después de la universidad y el estadio, ahora nos estamos eh, devolviendo eh, otra vez hacia la ciudad, vamos a ver si podemos eh, montar algunos eh, pasajeros para seguir la encuesta ok mira eh, ajá y cuéntame pregúntale al chofer que tal la gasolina si está muy alta ¿Qué la gente opina sobre esto no el chofer también No dijo que la gasolina está no, no, no, bien del que... partido eh, verdad sí, sí, sí, tú sabes <risa> <risa> entonces eh, mira mira lo que pasa eh eh El eh según el chofer bueno, me dicen que el horario donde circulan más los, eh, los clientes, vamos a decir así, los pasajeros, es temprano en la mañana, eh, ya después del mediodía, y también ya después de las 5 o 6 de la tarde. O sea, que a esta hora eh, no es tan, no están demandada por los pasajeros, por eso le, le pedimos un fuego más de personas que se fueran montar en el poncho para poder eh, hacerle del la pregunta. Bar. Exactamente cuál sería su candidato preferido a la hora de votar. Me gustaría Mayre, que me diga cómo está la señal, a ver si se ha tenido que estar alineado y todo para, sí, para eh, mejorarlo, claro que sí. Exactamente. Estamos ahora mismo, mira, Maire, vamos frente a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, digo, al Centro Universitario Regional de Ovestel, uh -huh. como puedes ver ahí, eh, ¿verdad? los estudiantes y todo eso, la persona que ahora tiene bueno, un juego que se va a montar con nosotros. Inmediatamente, a ver si, si él vota. Sí, vamos a ver. ¿Cuál es su nombre, caballero? Yo, Andy, usted tiene cédulo, usted vota. Ah, ok, vamos a Ok, eh, yo, ponte eso ahí para que escuche en, en, en el oído. Tenemos ahora mismo la transmisión en vivo a través del Telenot, eh, Canal 10 y Canal América. Estamos haciendo una encuesta. Eh, ¿Por quién usted va a votar de los precandidatos? Eh, ¿Leonel Fernández o Gonzalo Castillo? No cree que vote por Lionel, entonces tú votarías por Gonzalo. Ok, ¿tú estás escuchando, Mayel? Ay, le estoy el otra vez, porque está un poquito lenta la conexión. Ok, vamos a ver, eh, él dice eh, que no va a votar por Lionel, que no vota a votar por nadie, eh, por, por cualquier otro modo por Lionel. Ah, pero entonces sería por Gonzalo en este caso, si es del PLD, ¿no? Claro, y no lo logro escuchar muy bien, Roberto. Vamos, tú tienes puesto el audio. Okay. Dice que hable duro, dice, para que el pueblo le escuche. Que duro, dice, para que te escuchen. Vamos a ver si sí, ya... pero... porque... voy a secar del teléfono. Tienes que repetir, Roberto, porque parece que por la distancia, tal vez, no se puede escuchar muy bien. Bueno, dice alguien que sea diferente, que, que trae otra propuesta, Manuel Leonel Fernández. Bueno, eh, eh, oh, este horario es un poco lento para los pasajeros vamos a ver si mejoramos para que entregue el tema de, de, del micrófono y así la gente se puede escuchar eh, mucho mejor. Entonces, esto, eh... ¿Sí? Bueno, señores, ahí está el sentir del pueblo. Pero vamos a darle tiempo a ver que Roberto sigue trayendo esas eh, impresiones inmediatas de la gente. Mientras tanto, yo tengo un poco de hambre realmente en la mañana.